Hola, hola, buenas. Eh, ha habido unas interferencias. Esta es la tarde las interferencias, pero no pasa nada, no pasa nada porque estamos a tope. Estamos a tope. Bueno, estamos en el séptima edición del Festival Urban Fest y estamos con Arché, con Delastra, con Roger. Estamos flipando, lo estamos pasando a tope. Así que nada, estamos esperando que volvamos a entrar. Y no creo que no creo que lo soluciones. Vamos a ver cómo están estos chicos. Hemos vuelto, hemos vuelto entramos, estamos, estamos. ¿Aquí andamos? ¿Hay ¿Tengo vuelta? ¿Tengo sí, la frente? gente. ¿Qué pasa? ¿Queréis más? Creo que ya hemos... ¿Queréis más? Dicen que sí, dicen que quieren más. Sí. Sí, pero, sí, pero se está conectando la gente. Sí. ¿Alguien ha dicho que quiere rastas? ¿Cuántas rastas? Dos de rastas. El de las rastas, nada, eh. olvídate. Lo siento mucho. ¿Quieres más? Vale, Vosotros. ¿Queréis más? Yo, yo. Quieres más y más y más y jamás das ningún motivo. Quizás eras un pero sin fans, estás perdido, amigo. Esquivo juego, en este juego y llego entero hasta tu oído. Ni dormido, vivo en sueño. Yo diseño mi destino mucho menos de lo que doy. No te vayas por las ramas cuando tienes un bonsai. Vas de samurai con la fuerza de un Jedi, la espada de Bandai, la armadura del héroe esto se queda corto. Aquí hablan los juguetes, pero me dicen muy poco. No te quites el chupete para hablar mal de nosotros. Si te quieres, pues vete, pero no arrastres a otros. ¿Quieres sí, más y más? ¿Quieres más y más? Sí, ¿Quieres sí, más y más? Sí, pero yo no puedo ya parar de subir. ¿Qué? ¿Quieres más y más? ¿Quieres más y más? Sí, sí. ¿Quieres más y más? Sí, sí. Sí. ¿Quieres un consejo? No intentes competir. Ok, ok. Otra vez las interferencias, no puede ser. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Ok. Bien. Yeah. Segunda parte. Vamos. Ya, yeah, ya. Yeah. Oh. Oh. Comienza el show y aquí hay menos ambiente que en la taberna de mo, Let's go, Willow, se le queda grande a tu flow La gorra plana y la bandana no te hacen ser de West Coast De cresta arrastras costa, costa, cuesta, cuesta arriba. arriba Apuesta, pasta, que esta pasta, si va A dejar rastro, lastre, no vayas de astro en esta vida Una estrella se va al traste cuando el resto no la mira Dirán que en esto son los primeros por vender Más de lo que te imaginas voy a hacer un colegio nuevo si te crees mejor te espero de clase de di disciplina quieres más y más, ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres más, y más? ¿Qué? ¿Qué? qué quieres más y más qué qué qué quieres más y más qué qué qué pero yo no puedo ya parar de subir no ¿Quieres más, más? ¿Quieres, más más? quieres más y más quieres más y más quieres más y más quieres un consejo no intentes competir no yeah. grande nuestra villa y solución solucionando los problemas Diggi Dina al móvil, Ahí vamos. el jefe, Lirica Guerrera, platos. Ok, pues nada, si queremos más, lo que yo creo que en momento... De, vale, de, se han ganado más. Contestas, contestas en han, una parte, ¿no? Se han ganado más. Pues nada, contestaré, pues con continuaremos con la, la segunda parte. Os o la habéis ganado, ¿no? <risa> ¿Quién <risa> pilla esta <risa> referencia? <risa> Grandes los escraches de triple A. <risa> segunda parte, vamos allá. Escuché Dogma Crew, FPV, buena mierda, se habló de triple X, dijo que ya ni te acuerdas Su libro que da lugar, siempre a nuevos episodios, y aprendí a rapear, hasta por amor al odio Pendaño tras peldaños y a figuras de a tres bandas, y perseguí mi misión, pues son de arma blanca Disputé contra un doble, solo los solos sí, y clínico, sin importarme el cero no ser un exponente lírico con las palabras violentes no, y su lenguaje, de... viaja al infierno con Cancerbero y su rap mensaje Aprendí de la vida y sus enigmas del tiempo y su tic joven para jubilarme muchas gareñas es que para el hip hop eso del sol y la luna, ella no sé cuál cual aullamos, yo le no traje un flow del te traigo un rap superhumano, cantamos improvisamos, demostramos la de las galaxias o el puju llaman mis manos, recuerdo a la chica de soy dramática, son de b boys. orgulloso de lo que escucho, hoy lucho por lo que soy rap hispano que asunto, un ritmo que yo mimo mucho y sin usar falsos cartuchos por tu gasta paranoico, te llegaba a amarlo me lo viví para contarlo algunos nos juntamos aún, intentamos tocarlo, amantes de la métrica la ética y la estructuración poética, ya ves. Hasta el ataúd, pandemia de mi juventud. Capaz de un terapeuta. y dame otro loop. Llega otro round que a mí con Kiki Sound. Mi rap te pesa. Apolo y Dafne se besan bajo el rayo que no cesa. Rapea con pasión, cuida la entonación, vigila la respiración. lima mala composición, algo imprevisible. Vuela sobre el verso libre y recuerda que cuando sale el dragón, el tigre! en cada tema! Escribe amor con H y no pepe la flema, pues ya difusa, difusa tu saliva agusa, musa en vida, hasta tu abusa en ternera podrida. <risa> Segunda parte. Vale, vale, que eso no se queda aquí. Va a haber una tercera parte. Me siguen quedando referencias y cosas. Si os va a gustar mucho. Después de ese tema, voy a pensar qué, qué canción os hago recordar. A ver qué tal pasa. Bueno, a, a ver. Vamos con los siguiente espera, espera, espera, espera un momento. Estoy viendo comentarios ¿Dónde y aquí dicen que está muy raro con las gafas. <risa> algo que objetar algo estoy, que objetar estoy, estoy viendo no, que no, no, voy. no, para nada nada. pero escúchame, estoy raro con gafas y sin ella yo soy un chico, chico raro, pues sí vale, eso pues es obvio ¿no? que ningún, ningún no, comentario así, sí, pero no me la quito. bueno, que veo que tú escribes por el hip hop Me flipa, tío, el rap todo lo que viene a ver, ¿Y ¿tú por qué escribes? yo a veces escribo ¿Escribe? Escribo, yo cojo, empiezo a escribir, escribo y digo, ¿por qué? porque me gusta escribir <risa> ¿y sobre qué escribes? Te lo cuento. Eh, dale, dale, cuéntaselo a esta gente. O te lo canto. Cuéntaselo a esta gente. así. ok Yo, yo. Oh, <risa> Escribo este fibolo, cuento, cantole al viento, lo que yo siento estoy. A 100% llevo el descuento, no troto tanto toy, voy. A ver si me encuentro en un monumento para poder recordar quién soy. Soy por hoy, yo soy la neurosis de Sigmund Freud, Ven, ven, sube a este tren, es el estren. No di un fen, no me enojen del género de Bardem. No. Este filme mejor ni color, son aprendes a ver que el valor del caché es superior solo por. que en este corto, soy el actor, corto el infinito en partes. Cortes. aunque no minuto de arte puro, si vienes de chulo, no puedes en un duro tranquilo, no voy a escucharte. Orarte de magia, magia borrad, borra ese fa de No quiero caretas discretas, Dejo la receta secreta para sonreír de verdad Quizás soy unas, mucho más tu Dios, pero el aso solo une y aquí somos dos Os cuento mi don, el don del cómo y el cuándo de esta situación Donde tú quieras, como lo hago siempre y el cuándo no importa, me es indiferente. Vente a mi mente y siente el aumento presente. entendé que mi frente reviente Con atención esto que te pido, por mucha presión no tapes tus oídos Este sonido es como el latido de mi corazón, en relajación, bon, bon Mita sonrisa divisa en mis ojos de brujo, mur, mur, un con juro las caras Manchadas por los labios, vuestros falsos os lo, ¡Lo juro. Juró. Llega la traca y el truco final. Yo paso del trueque a atracos este de crack, crack, Tu típico seguito prefiero el mérito aquí que lo escrito. increíble. Sin más, sin más, simplemente escribo. Mira, la polvo Ha salido en plano, ¿eh? Las mariposas. Qué sistema bonito está. Es que está todo pensado, tío. El, el fondo está perfecto. Bueno, ¿qué? Dentro de mí que te sueltas la tercera parte eh... o qué hacemos si quería me canto otra pero ya sabéis que son muy largas hombre pero yo creo que debería soltarte la tercera no tienes parte de hip -hop. no así de una me la suelto yo creo que sí no no, no. o quieres soltar primero para para la están pidiendo la están pidiendo esas las eh, no, que... necesito necesito comprobar si sí, realmente es un rapero poniendo más ejemplos pues, pues, voy, pues, a poner, voy a poner voy a poner más Pones otra eh, prueba y luego la sueltas. Muy bien. Eh, déjame que piensa a ver qué les canto. Ey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Siempre es más fácil exigir que delegar. ¿Cómo sigue? Ahí lo dejo. <risa> <risa> bueno, vamos a ponernos un poquito sentimentales. Este es el tema que da nombre a mi próximo disco que ya está a puntito está a puntito de salir. Se llama Dentro de mí. Y bueno, Roger es el encargado de que este tema salga, muchas gracias ti una vez más, este, este sí, tema gracias. para mí ah, es lo que sea, muy importante y nada, escucharlo atentamente, yo creo que es un buen tema para escuchar desde casa y que lo disfrutéis. Yo. Roger. Lo bueno de no tener nada, no tener nada, no. Es que no tienes nada que perder, nada que perder. Hablo conmigo y soy un desconocido, viviendo en el pasado, cansado de estar perdido. Sigo dormido, soñando que lo consigo y cada vez que despierto me pregunto si estoy vivo. Esquivo cada excusa que me aleja de mi meta, juego a la ruleta rusa. Es mi miedo quien me reta. Empieza aquí las balas cargadas de autoestima. Esta jugada termina con la partida incompleta sé que mucho en la vida se me escapa y hoy quiero recibir lo merecido ves que siempre hay una meta que te atrapa pero la vida sin sueños no tendría ningún sentido y mírame, mírame yo no soy ningún héroe con capa pero puedo conseguir lo que persigo me aferré a mi interior como una lapa y ahora solamente yo soy dueño de mi destino hay quien saca las tijeras antes de de probar las alas, yo soy, soy de los, los que, que vuela los si la suela me resbala, soplé las velas y ninguna se apagaba, el deseo era tan fuerte que, que la suerte no se la, no se la jugaba, la suerte ayuda es verdad, no lo dudo, pero no me escudo en la aventura del azar, la noche sigue oscura mientras dura la mi cordura, cordura y mi locura me ha enseñado a ver luz en, luz en la oscuridad, la edad no es una excusa si te acusan de mayor, lo peor no es el fracaso si sino no el arrepentimiento si la meta está difusa de cerca se ve mejor Prefiero dar otro paso aunque muera en el intento Siento que el viento hoy sopla a mi favor Quiero echarle valor y saltar a ese vacío Ya sea lo que me enfrento es al centro de mi yo interior Mi mayor temor y a la vez más sé que mucho en la vida se me escapa y hoy quiero recibir lo merecido, ves que siempre hay una meta que te atrapa, pero la vida sin sueños no tendría ningún sentido y mírame, yo no soy ningún héroe con capa, pero puedo conseguir lo que persigo, me aperré a mi interior como una lapa y ahora solamente yo soy dueño de mi destino. David, bajo, miro al suelo. No por decepción, observo cada paso mientras subo otro escalón. Si no remonto el vuelo, no es por falta de intención. Aunque de caer me canso, no rendirme fue mi decisión. Son siempre más veces las que me levanto. Aguanto cada golpe, aunque me deje la vida. En este viaje me he tropezado tanto que las piedras del camino ya se han dado por vencidas. Busqué una salida de esa partida y dejé para siempre ese desván. Guarde mi capa, mi ropa, mis alas y voles y nada como superman ahora no hay nada que se me resista por mucho que insista a seguir en mi plan tengo previsto acabar la conquista colonizando al propio capitán sabrán que no me rendí quería arrestarme pero resistí salí corriendo de allí dejé mi ego en el suelo y me fui y ahora estoy aquí contándote a ti lo que por no conocerme aprendí quería tener todo no estaba el modo cuando tenía todo encerrado dentro de mí oye que mucho en la vida se me escapa y hoy quiero recibir lo merecido ves que siempre hay una meta que te Capa, pero la vida sin sueños no tendría ningún sentido Y mírame, yo sí, no sí. soy ningún héroe con capa sí. Pero puedo conseguir lo que persigo oh, yeah. Me aferré a mi interior como una sí. lapa Y ahora solamente yo soy, soy dueño, dueño de, de, mi, de mi destino ah. Ah. Ah. Sí. Y otro, otro para el señor de la lastra Bueno, pues ha respondido bien a la letra. Eh, ¿La tercera? ¿Quién ha respondido? ¿Ha respondido alguien a la tercera? ¿El héroe sin capa? No. no. Es que has dicho superhéroe y ha salido el héroe sin capa, tío. Eso claro. lo ha dicho gran padre, segundo vale, lo del héroe mira. sin capa. Bueno, este tema, como he dicho, da nombre no, a mi ey, próximo disco que out. está a puntito de salir, así que estáos atentos que nada saco disco y libro así a la par. ¡Pura libertad! ¡Pura libertad! Bueno, venga, entonces no han contestado. No han contestado, pues no han contestado. No, hey, no, no, todos quieren a un pues, pues, pues, Que les arregle lo que ellos no. Yo creo que no Siempre es más fácil exigir que delegar. ¿Cómo acaba? Yo creo que deberías sí, ¿eh? decir otra. Di otra. Di otra, otra, pista, otra, otra pista. Otra diferente. Y antes de cantarte, sé que es muy largo, te podrías cantar uno corto. ¿O no tienes corto? No, todos mis temas son súper largos. Tío. Y no, pero no. Te... Vale, y no tienes ninguno así más corto que los demás, aunque no sea... Eh, a ver, yo voy bueno, a contar... Tengo el tema corto. Os voy a contar el problema es que... que tiene lastra Astra, ¿vale? Eh, claro. Él no hace temas. Claro. Sus temas duran nueve minutos. Entonces, en vez de hacer discos, él tiene que sacar sagas. ¿Sabes? Y ahí, a lo mejor, en una saga tiene tres temas y cada tema es, es un disco. Algo así va, ¿no? <risa> Por el estilo. No, te prometo que tengo temas cortos. Os prometo que tengo <risa> temas cortos. Vale, te muéstrame que te... un, Pero el, primero el tema más corto que tengas. ¿Qué? Suelta la pista para poder cantar la canción luego. Algo de rápido. difícil ¿no? es aceptar la responsabilidad. ¿Esa era? Sí. ¿Esa era? Sí. Ha acertado? Claro. ¡Oye, No sé quién es Oyertón. Grande, pero grande, lo ha grande. ¡Presidia la reina de esta ciudad! Grande, grande, grande. grande, grande. La han acertado. Así que vale. la tercera parte? Venga, me encanta la tercera parte. Venga, la he ganado. Luego te va a tocar cantarte un tema corto. ¿Qué? Luego tendrá que ser un tema corto, si no, esto. Claro, Vamos a hacer un directo de 55 horas. ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Te ¿Tema largo tema corto, gente? Puedes gimnasio. cantarte el tema largo y luego el tema corto. Que elijan. elijan? ¿Cu cu ¿Cuánto va este de retraso? Eh, un minuto, algo Uf. poquito. Un aproximadamente. Aproximadamente unos 40 segundos de retraso. Vaya, pues, por yo Dios. creo que te da tiempo a cantarte el tema corto mientras la gente dice. <risa> tema o sea, largo y corto, ¿no? y ya no importará nada porque ya claro, el tema corto. <risa> así, que, claro. así que cántate el tema corto. Dada. Espera, vamos a hacer una cosa desde casa. Largo me dicen, desde desde largo. casa, bueno, vamos a cronometrarse mal. a ver si es verdad que es corto. Da igual si se va a cantar los dos. Vamos a hacer una cosa <risa> corto, corto, desde casa. Dice, que no me escucho. El tema corto han dicho. Vale, desde casa quiero que pongáis todos el cronómetro ahora mismo y cronometréis el tema corto. Como falles, ¿qué nos haces? ¿Cómo falles? Eh... tienes que hacer la croqueta por claro, ¿no? aquí te grabo. De Después del tema corto, pensáronlo lo, lo del largo. Vale. Por debajo del trípode sin movernos. Vale, vamos vale, cronometrando. A un tema ya corto primero. Puesto venga, los cronómetros. Si falla y es más largo de lo que va a decir, croqueta. Trato. Croqueta. Trato, croqueta, trato. croqueta, trato. croqueta vale, listos. Croqueta, ¿Preparados? Pongan los relojes. Venga, pues venga, Listos, ponernos, listos. Ya. La gente me decía me pedía, me rogaba o criticaba, que hacía temas demasiado largos. Bien, no pasa nada. Al principio pensé en corresponder sus comentarios con un track de tres segundos. Que dijera ye, yeah, para los que queréis el tema largo, aquí lo tenéis. Y punto. Y si no te gusta, pues mmm, lo siento. No vivo en un tormento por crear tu descontento. Pretendí hacerles entender que si me largo mis canciones es porque creo que tengo mucho que contar. Y muy poco tiempo. Pero deseché la idea. Eso sería alimentar el odio de mi interior. Y eso. No lo consiento. Así que decidí hacer esto, para mostrar lo que llevo dentro. Es un tomidac entre mis sentimientos. ¿Debo ser fiel a mí, a lo que pienso? ¿A los temas que he compuesto? ¿De al que no le guste el qué y el cómo que no venga a contarme cuentos? Pero, ¿entonces por qué hago esto? Mi música y mis textos. ¿Voy a ser tan hipócrita de no admitir que adoro la sensación de saber que mi mensaje llega a unos pocos cientos? Busco transmitir con las cosas que suelto. Y al mismo tiempo, hacer disfrutar al resto. Entonces, ¿por qué mi mensaje de permanecer inmáculo a sus sugerencias y consejos? Gente que solo busca disfrutar más con lo que les ofrezco. Solo porque no me señalen de lejos. Por la mierda que me pinte la palabra comercial en el entrecejo. A la mierda los clichés y los cánones morales. A la mierda pensar en las consecuencias sociales. Que mi música no pueda desarrollarse por sumirse la culpa de pensar en lo que vale y lo que no vale. Pero nunca llueva a gusto de todos. Y eso es cierto. Y si te parece largo a ti, le parece corto a otro. Para otro le sobra contenido y para otro más tiene demasiado poco, muchas referencias o pocas, me volvería loco. Mi música ya no me gustaría a mí y por consiguiente a ti tampoco. Sé cómo hacer lo que quiere la gente, coger y usar los ritmos de moda, las letras de siempre. Podría ganar fans, pero perdería igualmente. Pues mi música es mi remanso de paz, donde verdaderamente me siento único, especial y diferente. Podría hacerte más más cortos pero traicionaría mi mente y no es la primera vez que lo he hecho y es cierto pero no porque me lo pidiera la gente sino simplemente mi propio cuerpo pero callar cuando quiera hablar más ni lo concibo ni lo comprendo eso sería atricionar mi individualidad y eso no lo consiento pongámonos serios tampoco es que me escuchen en medio hemisferio y llegue opiniones acerca de mis medios que por dejarme el dinero en un estudio serio ya vendería mi culo para montar mi propio imperio tendré en cuenta vuestros consejos pero aún más mi propio criterio ¿O acaso preferí los tres segundos a este intermedio? De la lastra es esto, no hay más misterio. Esta es mi respuesta en forma de manifiesto al amparo de mi tedio. Espero haberlo dejado claro. Y en dos minutos y medio. ¡Corten, corten! ¡Corten, corten! ¿Cuánto es 2,25. ¡Toma! Dos minutos. Vale, no se ha pasado de los 2,30. No, no, no, no, no se ha pasado de los 2,30. Si se llega a pasar de los 2,30, hacer la croqueta como un machote. Ponlo, ponlo aquí, por la cámara. Pon la cámara. ¿Cuánto? Vale, está falsificado, ha sido 25 años. Ha, sido Exacto, ha, quedado, presión, ha quedado un poco cutre. Pero bueno, te libras la de la coqueta. croqueta. Vale, me libra de la croqueta. Pero, eh, ahora, ¿ahora ha quedado claro que puedo hacer los temas o a sea, la longitud que hacer, la saga ¿sí? de las narices? Sí, tienes sí. toda la razón. Yo ¿Puedo, claro hacer, veo, puedo, puedo terminar mi homenaje al rap, por favor? Sí, la tercera parte gente, del ¿eh? tema. Lo hemos dividido en tres partes por vuestra salud. vale. <ríe> tercera parte, pero es un temazo y sí, merece física, la pena escuchar. Por vuestra salud mental y mi salud física. Así que nada, vamos con... Bueno pues terminamos a todos. Terminamos todos. Escuchamos el tema. Tercera parte del homenaje. Se está gustando concierto. Estamos teniendo problemas. No estamos escuchando las historias. ¡Esa Y a la niña de la mala en una noche de verano. Perdona, primera se vaya la niña de la mala en la noche de verano Por San Blas y en altavoces, orichás a lo cubano Estaban a corro por y trofista y beatbox Una iba con la cami de laboratorio hip hop La música de los pobres suena en el club de los tristes Señor libro y señor calle te enseñan si no aprendiste Dime quién se apunta si tu aquí un directo Las marionetas bailan si las mueve día sexto En mi barrio cacomalo medio flores de papel Salen el idioma de los dioses en la torre de Babel Se quitó sin chupaplatas, cruzarás por el camino y Peter Pan ¡Ya tiene un arma! Con Charlie fui un pirata del corto un bastardo Y aunque también busca a Weasley, Nunca conseguí encontrarlo ¿Quieres vivir un slasher? Un hablando en plata entero Gordos como gordo máster El rater de los chiquero. Si rapero, amor sincero Palabras como mortero También tengo un manifiesto Nueve minutos enteros De flanterra y Y los creyentes verdaderos Sagrado R.A.P. No sabes cuánto te quiero No, no, en serio, que te adoro Desde bajo mínimos Auxian, todo es oro Panorámicas de estragos Que cuido como tesoro. Y desde que escuché Lechowski, donde duele, inspira todo. Estuve de cañas con Full Drama y en concierto con Frank T. Intercambié discos con Momo y he conocido al OMC. Soy de los autodidactas soy esclavo de la OMC. Me entre un día en Suburbia y no he salido desde entonces del ves? Esto es más que el 1, 2, 3. Es música para enfermos que yo escucho mes a mes. Desde el tremendo acá nerva, que todo cale y en mi sudadera pone. Yo volé por a las rodas con el cielo con frio cuervo. Soy un esclavo del destino y del rap, un simple siervo en esos versos, recorrí el universo con lo y esas cuerdas que me mantuvieron cuerdo. Rapé con el guerre Ceblón y muchos más artistas, y lo de cine, ¡yo soy un Sin peliculista! Play. Y cuando salgo a la pista me esfuerzo mi certero. y es que tras este escenario está el, el Camino, camino es. del Guerrero. He sufrido por ver ídolos en festivales, haciendo siempre frente a empujones y vendavales, pero por esos titanes me enfrentaría a huracanes, tormentas primaverales, diluvios universales, por esos altavoces y esas voces todo vale, y es que son tales mis bienes que curan todos mis males esas instrumentales coge introvertidos chavales y les da la valentía los transformen animales no te gusta pues te sale es mi cultura son mis puntos de sutura esa enfermedad que cura es poesía pura unida una partitura que deambula en las cabezas que uno inutre sin censura yeah. oh. Oh. Oh. bueno chicos pues muchas gracias a todos bueno, espero que hayáis disfrutado este homenaje y vamos a ir acabando el concierto Sí. Y yo estoy muy contento de estar con esta peñita que esperamos dar unos cuantos shows juntos. Y ahora voy a hacer una última pregunta. Y es que nos llamamos de la Lastra, Roger y Arché. Y nos estamos planteando eh, un nombre de, de grupo para hacer los shows en sí. conjunto. Sí. Entonces, me molaría bastante que nos diréis vuestros consejitos de, de Conservo, cómo creéis que molaría que nos ahí llamáramos. Nombres. ¿Nombres? Ahí. Valoraremos todas las Valoraremos, opciones. A tope, pero sí, eh, aportar, que nos den consecuencias. ¿No? Sí. ¿Cómo, que, cómo queréis que nos llamemos? Ir dejándola ahí, mientras vamos sí, acabando no, el concierto favor, con calma. No, no, no. Y nada, pues un... gracias a todos no, por, por participar. Vamos, a... vamos a ir acabando el concierto a tope. Así que bueno, por pues, favor. DJ... Que esto ha sido, ha sido un buen plan, ¿no, Roger? Sí, ha sido un muy buen plan. ¿No sabes cuál es el mejor plan. Yeah, yeah, yeah, yeah, La verdad, yeah, yeah. es que para qué tener un plan, sí. Si te encontré Ay, bien, cuando no. me esperaba y cuando... Vale, espera, páralo, Hay que repetir, hay que repetir. pasó? No para, bueno, bien, bueno, es puerco. bueno que Ah, mira, puercos. es un buen tema, eh. es un buen nombre, lo veo Bueno, vamos a céntrate, está mentalizado. Vale, ahora sí, DJ. plan. ¿Para qué seguir un plan, sí? Te encontré cuando no buscaba nada y lo que más me preocupaba era mantenerme sin preocupaciones Te, Te busqué donde menos lo esperabas ser aquel que no pensabas que lanzase flechas a tus emociones ¿Para que seguir un plan si no asegura que va a salir bien? Prefiero volar y planear solo por tu piel Si todo va a acabar voy a acabar sonrisas con pincel y cuando se termine pensaré 10, 100% Siempre intento que el tiempo pare el reloj entiendo, creyendo que el viento soplo a favor del miento que soy mi, mi mejor doctor, doctor cuando doctor, lo que necesito está a mi alrededor. alrededor aprendí a ver más allá y no mirar al suelo con los pies sobre la tierra pretendía pescar quien quiera peces no puede tirar tan suelo, Así que recogí la caña y me arrojé hacia el mar Eo, eo, he empezado otra partida Eo, eo, quiero los coros Ahí en, en el Instagram poner ¡Eo, eos, eos Deja a que tope. el tiempo de tiras la vida son si dos días No gastemos uno en planea. Eo, eo, he empezado otra partida Eo, eo, esta vez prefiero chat? Deja que el tiempo de tiras y la vida son dos días No bastemos uno en planear ¡Eo, eo! Otra ¡Eo, eo! Esta vez ¿Vale intentado vivir sin complicación pero siempre a quien te quiere complica. Aprendí a vivir sin limitaciones. Cuando me olvidé del que titán, Mi mejor plan no tener plan Así que plantate y verán Como una mente abierta puede vencer a un titán Mi talismán, mi mejor clan La gente de la que soy fan Aquellos que dan todo y sin dudarlo siempre están Y ahora mira al cielo y acostúmbrate a las nubes Que si miras hacia el suelo nunca podrás escalar Si te sirve de consuelo es normal que a veces dudes Pero mientras puedas sube siempre hay tiempo de bajar pasa a pensar en qué puede pasar Empieza a pensar, a empezar a actuar Tú puedes con todo, solo busca el modo Deja de las penas en el balón al final la bien y si no sale bien, bien eso quiere decir que, que no es el final. final el tiempo se evapora, 50 horas, 50 horas. si cuentan las horas, vivir en la hora no, es mi mejor plan EO, eh oh, EO, eh oh. han empezado otra partida EO, eh oh, EO, eh oh. eso es por Instagram Esta vez improvisar EO, eh oh, EO, eh oh. deja que el tiempo decida si la vida son dos días, no gastemos uno en planear EO, eh oh, EO, eh oh. ahí está lo seo, EO empezado otra partida eh oh, eh oh. esta vez prefiero improvisar EO, eh oh, EO, eh oh. deja que el tiempo decida si la vida son dos días, no gastemos uno en planear He empezado otra partida. Esta vez prefiero improvisar. Deja que el tiempo decida. Si la son dos días, no gastemos uno, uno en planear. planear. empezado otra partida. Esta vez prefiero improvisar. Deja que el tiempo decida. Si la son dos días, no gastemos uno, uno planear. en planear. Uh, Oye, quiero ver, quiero el a ver, eh, a ver, esos coros Estamos de EO, EO que, como, lo bonito que es esta sí, canción, ver los EOS, EOS. Claro, no sé, hemos visto los EOS. Ay, cuántos Eos? ¿Qué Viento máquinas, en popa. madre mía! La cantidad de EOS. Esos EOS, hay que, yo quiero estos EOS en un directo. de. Ladrones Llamas, del tiempo. Vamos a hacerlo pronto. O sea, Ladrones del tiempo. Eleo, EO, solo EO. Solo EO, <risa> podemos llamarnos EOS. Eleo. EO. Viento <risa> en popa. Eos. Bueno, hay nombres que hay que plantearse. Luego los miraremos nada, más detenidamente. Que De, tenemos que ir cortando ya. Sí, hay que, hay que ir acabando. Muchísimas ya. gracias por estar aquí. No es lo mismo hacer un directo físico con vosotros aquí cerca, sintiéndos, pero muchísimas gracias por participar. Que los haremos, los haremos. Que los haremos y la verdad, nos ponemos nosotros para verlo. Vale, pues nos ¿Qué? ponemos aquí, vente. Sí, vamos a ponernos aquí. Para verte, Vanessa. Aquí. Ahora sí, confusión imperfecta. Contraversos contra perros. los ladrones de Jamelín Eso. bueno tenemos que pedir los derechos <risa> tío puercos bandos ¿eh? tío puercos me mola ¿eh? buenos nombres buenos nombres pues nada muchísimas gracias a todos y esperamos veros en persona uy va una mariposa me ha atacado <risa> las, mar las mariposas no atacan. muchísimas gracias por el apoyo por participar desde casa que no es lo mismo que hacerlo en persona pero la verdad es que se agradece, se agradece y hay que seguir mucho. con la cultura que es lo que nos queda cuando realmente pensamos que no tenemos nada, la cultura siempre está ahí, ¿no? Y es lo que nos hace seguir adelante, sonreír, sacar una sonrisa y ver que realmente siempre tenemos algo que aportar. Muchísimas gracias. <tose> Un abracito a toda la gente. No no no no nos vemos en los directos. Eso, eso. Eso, eso, Eso, eso, eso. Te queremos ver ahí en un directo, ¿eh, Vanessa? A tope. ¡Hombre, vamos! <risa> <risa> pues nada, muchísimas gracias. Un placer a todos los que están ahí apoyando. A todos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Perdona por haberte. dicho...